solté, no pude más aguantármelo. A la hora del café me puse en pie con el viento a favor. para no ver jamás para no ver jamás ¿Qué le falta? en la tierra el rayo, me filo a para la que se que me da Ya lo dije, ya lo solté, no pude más. Aunque parecía como si fuera hoy, hoy, hoy, amaneció con el sol, el polvo y la arena del desierto. El resplandor le cegó para no ver jamás, para no ver jamás, ¿qué le falta? en la tierra Ya que lo dije, ya lo solté, no pude que Aguantarme, suéltalo. Alberto Saura, Rufo en el cajón. Islamo, hijo del desierto. Sahara libre, mundo libre, África libre.